Diputado Jaime Guevara, fiel a su compromiso de mantenerse cercano a la gente, visitó la comunidad Ayalita, municipio de San Esteban, Catarina, Departamento de San Vicente, para socializar junto a veteranos y veteranas las resoluciones centrales de la Convención Nacional y al mismo tiempo informar sobre el trabajo legislativo. Para María Isabel Moreno es muy gratificante contar con la presencia del legislador, pues asegura que nunca antes han sido visitados. Sí, yo le agradezco al diputado, ¿verdad?, la presencia de él en esta comunidad de Ayalitabea. y le agradecemos a él porque nunca hemos tenido una visita de así como de diputado, ¿verdad? Entonces, se lo agradecemos mucho. Esta visita se suma al amplio trabajo territorial que el diputado Guevara está realizando en distintos puntos del país. Jaime Guevara, diputado de territorio.